días, eh, haciendo un poco de resumen y balance también de lo que hemos ido viendo a lo largo de la mañana. En base a los datos presentados podemos decir que las medidas de protección social que se han desarrollado han tenido un impacto positivo, pero este no ha sido suficiente porque podrían haber tenido un mayor impacto y la política pública debe caminar en dirección a ampliar la cobertura y la intensidad. Son necesarias medidas en materia de vivienda. Como hemos visto, el acceso y el mantenimiento de la vivienda son factores determinantes de la calidad de vida y para ello es necesaria la ley por el derecho a la vivienda con un enfoque de derechos humanos. Desde APN venimos trabajando en hacer incidencia en esta línea. Ahora está en esta casa, en tramitación parlamentaria, y esperamos que vaya a buen puerto. Eh, además, es importante que esta ley eh, dé un impulso al plan estatal de vivienda y a las políticas autonómicas en materia de vivienda. Al final, las competencias están en el territorio y tiene que hacerse eh, posible. Además, las medidas de protección social a las familias son imprescindibles, pues como se ha ido mostrando, la presencia de menores incrementa el riesgo de sufrir pobreza y exclusión social. Eh, de igual manera, el impacto ante la situación de los precios de la energía eh, requiere de medidas específicas. Eh, ayer el Gobierno anunció que en el Consejo de Ministros Próximo eh, van a hacer algunos cambios en el bono social. Eh, creemos que, que van en la buena dirección esas medidas, pero son coyunturales. Necesitamos que se planteen medidas con carácter estructural y se retome el proyecto de ley que se inició en el año 2009. Además, consideramos que tomar medidas de protección social es de justicia social y hay que hacer un importante esfuerzo para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, como hemos visto en la última diapositiva, ampliando la cobertura y la intensidad de las políticas de protección social.